Live, 3, 2, 1, cargando. Bien. Hoy es el día 30 y este ha terminado. Ha terminado el día, han terminado 30 días de estar haciendo esto juntos o solito, no lo sé. Y esto fue un camino del éxito, un camino de éxito, pero no camino al éxito, sino camino de éxito, porque yo recuerdo la frase de Alex que dice, el éxito es un conjunto, una serie de pequeños esfuerzos que uno hace y que nadie ve, y lo habla como un camino, no como un lugar a donde uno llega, y eso es lo que yo acabo de hacer y que es lo que hacemos, creo que muchos, me recuerda mucho eso cuando lo sentí en el cuerpo cuando hicimos esta de las varias cosas que hicimos en el viaje caminar nueve días para conocer la base del monte anapurna campamento base y que desde que empezamos que uno empieza como caminando muy ahí qué tal dos los, los pasos que son minutos se convierten en horas y el horas termina en día y el día pasa un día y dos días y tres días y tal y de pronto en el sexto día llegas a la base, seis días caminando y todo ese acumular y cuando puf, lo logras se explota así toda esa sensación de logro de satisfacción que yo creo que es lo que la gente llama éxito como que llegar al pico de la montaña pero no, es el cada paso esa serie de pequeños esfuerzos que uno hace y que nadie ve y esa es la parte más interesante que nadie ve eh, hoy se cierran 30 días 30 días que yo logro para mí como un éxito porque y yo quería contarles conclusiones que te pueden aportar para ti, para cualquier idea, proyecto, emprendimiento alguna iniciativa, un cambio de etapa, algún nuevo rol que estés iniciando, porque sabes que cada vez que uno inicia un nuevo rol, por ejemplo, rol de jefe de proyecto una nueva etapa laboral o que apareció un nuevo escalafón del trabajo o uno se volvió padre etcétera uno se enfrenta a una serie de condiciones nuevas que son desafiantes y implican abordar una nueva caminata a éxitos. Te quería contar estos 30 días haciendo live, que rescato y han sido útiles para armar un ingrediente que también te pueda servir a ti. Debo decir que todo nuevo reto, nuevo desafío, proyecto, uno hablamos que esto lo iniciamos como el club de los postergadores, ¿no? ¿Por qué postergamos? Y cuando se nos presenta un nuevo proyecto, algo que nos está invitando a hacer algo más allá de lo que estamos acostumbrados en el día a día, como le llaman, salir de la zona de confort, eh, uno tiene las típicas frases del ser humano: ¿cuáles son? No puedo, no tengo tiempo, eso no es para mí. Eh, me falta x y o z recurso por eso es que no si no lo haría si, si yo tuviera el tiempo yo tuviera esas habilidades o esos recursos yo lo haría si no no y y no es así eso me lleva a la palabra querer querer y sabes qué querer es más importante que cualquier cosa que uno ponga antes querer va por encima de los recursos de los medios y por eso es que muchas veces vemos las cadenas, vídeos etcétera de aquella persona, por ejemplo, que no tiene ni bracitos ni manitos y el man es nadador ¿no? o una sea, persona que no tiene piernas y es jugador de baloncesto y, y así, historias, tras historias donde uno ya descalifica la posibilidad porque no hay ese recurso, o esa capacidad y las personas lo hacen entonces querer es superior y yo lo dejo ahí como algo que yo usé para hacer este ejercicio porque para mí es tan importante? Porque yo lo quería hacer hace mucho tiempo Y yo les conté que eso empieza porque lo quiero hacer en febrero Que los días se convirtieron semanas Las semanas meses En febrero, marzo, abril, mayo Y nada que lo hacía Entonces yo dije, yo quiero hacer esto Y me tocó Y aquí vienen las cosas de las que te quiero compartir Lo que sí me funcionó y lo que no me funcionó ¿Listo? Lo que sí me funcionó, querer Y sobre el querer, como sea me funcionó renunciar al perfeccionismo. El perfeccionismo que viene amarrado a todas las otras supuestas excusas de por qué no hago las cosas. Entonces, ahí estoy teniendo el... Eh, que no tengo las condiciones bonitas, que en un lugar con silencio, que hay bulla, que no sé, se... qué. nada, lo hacemos. Que no tengo buena iluminación, qué tal, que, que de pronto, ah, que está muy bailado. no importa, lo hacemos, ¿sí? Eh, hacerlo. Segunda cosa que me funcionó, hacerlo, de hecho solo el hecho de hacerlo, ¿hacerlo qué significa? Hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo incompleto, hacerlo improvisado, hacerlo preparado, pero hacerlo. Y, y así, eh, ¿qué no me funcionó? Vamos a lo que no me funcionó. No me funcionó, yo diría, eh, depender del estado de ánimo, por ejemplo. Decir, ¿tengo ganas o no tengo ganas? Porque varios días yo no tenía ganas por X condición, y tal vez si seguía el estadio ánimo, ese día no lo iba a hacer. Y, y sube, pero así, ¿no? De, de no hacerlo y romper los 30 días. Entonces, eh, yo recuerdo una definición de disciplina, que era, disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no. Y digamos que sirve, pero hay otra cosa que también me funcionó, es no esperar a tener ganas, no esperar a estar motivado. Las personas creemos que, yo creo que estamos en una, al menos de mi experiencia laboral, de proyectos, de estar en empresas pues grandes, no, IBM, Telefónica, cosas de ese tamaño. Aparece mucho la motivación, sí que motivar al personal y qué tal. Y de motivación no podemos sacar proyectos adelante. ¿Okay? Con motivación son más disfrutables, son más divertidos, pero yo creo que hay algo más allá de la motivación. Incluso de la disciplina y otras cosas Y yo me vuelvo a la que dije al principio Querer, cuando quieres, quieres La cosa anda, quieres, querer, querer eh, Digamos no me funcionó el desorden Yo estos lives los hice en diferentes horas En la hora que me cayera En la que pudiera, unos temprano, otros tarde Unos como que raspando desde que se acaba el día Porque ya no me quedaban era lo, lo dejando para lo último Entonces no funcionó el desorden No me sumó A pesar de que lo logré, sí No me sumó el desorden entonces míralo en tus proyectos, no me sumo y apúntalo, dejarlo de últimas, como que yo estoy decidido que sí si lo quiero hacer, yo decidí que sí si lo voy a lograr en 30 hacer 30 días de una rutina de valor para mí, pero dejarlo en la cola, entonces dije, y hago, esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, pero siempre en la cabeza, todo el día pensando, tengo que hacer mi life, tengo que hacer mi life, tengo que hacer mi life, tengo que hacer mi life. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué no funciona? Porque tú todo el día, haciendo otras cosas y hay una energía que tu cerebro está consumiendo que consume mucha energía de muchas calorías pensar y angustia te genera un poquito de estrés que todavía no he hecho live y el día se está acabando no también probé que eso me funcionó días que lo programé lo programé temprano hacer las cosas apunta el mensaje que yo te quiero transmitir es a, cuando tú defines crear un hábito crear una actividad por ejemplo dice la gente dice voy a hacer ejercicio para bajar de peso Voy a estudiar tal cosa Voy a, a meter tal rutina Leer un libro, no sé ¿Sabes qué? Sí funciona Y eso lo aprendí A la página de Peregrina por el Mundo ponla de primeras ¿Eso que tú quieres poner? ¿Que voy a estudiar un idioma? Lo haces de primeras en el día De primeras O sea, me he dicho Ni te laves los dientes Tú te levantas y haces esa vaina Después te laves los dientes quieres te bañas, desayunas, lo que sea pues, Vamos al extremo, ¿verdad? o si no, en un, una parte del día que, que sea principal, o sea, y sabes que yo lo hice, los días que lo hice, qué delicia, ¿por qué digo delicia? Porque tú mates esa vaina y haces todo lo demás, las cosas que siempre tienes ahí para hacer, como le llaman, el infinito, entonces tú las haces, pero ya tú te liberaste, tú cumpliste con esa vaina, así, ¡ah, qué chido! Te terminas tu día, haces tus otras cosas, pero eso quedó allá cerrado. Los días que lo hice así, fue muy energizante, porque el hecho de haber logrado eso que tú te has puesto de primeras en el día, eso te deja liberado de estrés, de ansiedad y de otras cosas, que es energía disponible para tener otros logros. Entonces, es muy poderoso. Yo lo tengo también registrado cuando alguna vez nos propusimos con un amigo entrenar todas las mañanas, íbamos a entrenar boxeo y muay thai de lunes a viernes, íbamos a las de 7 a 8, Mira, por más que alguna vez llegaba tarde o algún día fallé o fallé varios días seguidos, pero como que si tú miras el proceso de enero-agosto, a agosto, que fue el periodo que yo pude hacerlo, ocho meses, vamos a decir que lo hice en a agosto, sí, o sea, principalmente. Y el hecho de que era lo primero que hice en la mañana, rompía la energía negativa del día y estábamos disponibles. Entonces, hazlo de primeras. El querer, yo les decía el querer, yo también les digo... Cuando uno va a cambiar y se va a poder poner un nuevo reto, un nuevo desafío, entender que uno está acostumbrado a una rutina y una serie de hábitos, y se quiere mover a otra serie de hábitos. Resulta que lo sutil domina lo, men lo menos... Lo más sutil domina lo menos sutil. ¿Cómo lo explico en otras palabras? Es que solo lo sé en inglés. <risa> the subtle domain, the gross. Pero en español suena como que... Lo sutil domina lo burdo, que no, no se entiende tan bien, ¿no? Pero lo más sutil domina lo menos sutil. ¿Qué significa? Que el software de la computadora domina el hardware. Eso significa que <ríe> la mentalidad domina todo. Entonces, si uno va a cambiar de proyecto, va a cambiar de una serie de hábitos a otros, uno tiene que, de todas maneras, hacer un cambio de mentalidad. Por eso, muchos de los cursos de ventas, muchos de los cursos de, de, de creación de nuevos hábitos o logros, empiezan con un capítulo grueso de cambio de mentalidad aunque parece motivación muchas veces barata, aunque a veces la gente lo, lo, como que le baja el valor porque parece el libro de autoayuda no, el tema de cambio de mentalidad es sumamente importante y el querer, creo que abre la puerta a eso, ¿no? entonces trabajar mentalidad, súper importante eh, otra cosa que sí me funcionó, hacerlo para mí mismo sí, yo creo que yo cuando empecé a hacer videos, los primeros 28 videos, no tengo tan claro en mi cabeza que los hice en Corea del Sur. Yo los hacía para mí y compartirlo con mis amigos. Era disfrutable al máximo. Yo llegaba cansado a hacer turismo en el día y a hacer mi video para el día, así, con el celular. Ni siquiera sabía editar. ¿no? Todo lo hacía con el celular. míralo, son súper chistosos. Y se nota que soy así todo artesanal con mis videos. Todos editados en celular. Con una aplicación que se llama Video Show. Ahí te la dejo, para la más chévere, ponía subtítulos, todo, hasta la una de la mañana ahí, haciendo mis videos. Y un día, un amigo me puso basura del cerebro. <ríe> Lo hizo con mucho cariño seguramente. Me dijo, oye bueno pues deberías ponerlo en YouTube, de pronto te caen algunas monedas. Y dije, ah, tring, contaminación, monedas, dinero. Pucha, ¿no empieza a hacer con la intención de, de dinero. Oye, me fue la miércoles, la motivación era otra, no fue chévere, no fue, no lo disfruté, se me fue toda la nada. El mensaje es: si haces algo, hazlo por ti, hazlo para que vas a conseguir un logro tuyo, pero un logro de un valor personal. Por ejemplo, yo, cual, todo esto no apuntaba ni a ganar más likes, ni más seguidores, ni nada. El valor es que yo fuera más constante, desarrollar la constancia. Yo quiero desarrollar la o sea, constancia. Yo me quiero, si yo me muriera, digamos, a fin de este mes, yo iría. Yo morí satisfecho porque logré el hábito de la constancia. ¿Sí? Y, eh, y eso es un montón. Eso es un montón. Yo, y eso lo vengo practicando ya varios años. Yo creo que al menos unos 12 años, 10 años. mientras a un trabajo, metí un proyecto. O sea, en este proyecto quiero practicar el, el, el hábito del compromiso puro. No compromiso si es que. No, compromiso total. En otro, practicar el hábito de la palabra. Entonces yo, hice un, yo estaba en un proyecto de ingeniería de los que yo trabajo, ¿no? En los que trabajaba ingeniería y gestión con, de procesos con personas. Entonces me dije, todo el tiempo era gestionar mi proyecto. Yo lo que digo, lo hago. Lo que digo, lo hago. Desde like, muy simple, como te voy a dar un lapicero azul y te da un lapicero azul, ¿no? Y no uno negro. ¿no? Es como que tu palabra se convierte en realidad. Cosas así. Entonces, eso me ha funcionado mucho. Conclusión, haz las cosas para ti. Y. Al es para ti, si a los otros no les gusta O no te dan feedback o no te dan likes Pues da igual, ¿no? Total, eso es muy rico Hacer las cosas para uno para uno mismo Y si los demás lo disfrutan, súper bien Pero, a lo Esa es el, otra, otra Y eh, satisfecho Angustia Miedos Siempre los miedos están presentes, yo creo que para todos eh, Yo recuerdo una formación que hice para que estaba basada en coaching ontológico, siempre aparecían los cuatro principales miedos que mantienen al ser humano en la supervivencia y no en la vivencia, Así que no te dejan surgir. Son cuatro. Uno, querer lucir bien. ¿Sí? Mantener como que un, una imagen. Eh, tener el control, que todo sea perfecto. ¿no? Evitar el dolor, evitar el, el, el, la incomodidad. Y eso implica evitar que te critiquen, evitar que opinen sobre ti, cosas que no quisieras. Están amarrados, ¿ves? Y tener la razón. Tener la razón implica como decir, no, es que yo no puedo porque yo no tengo, no sé, un celular para hacer esos videos. Y entonces pasan 30 días y nunca haces los videos y dices, ¿Y ¿ves? Es que yo no tengo, o no, yo no tengo esa habilidad, o yo no tengo el tiempo, yo no tengo, o si lo hago me va a salir mal. Entonces, como que logras hacer algo, mmm, lo que sea necesario, cuando todo te está saliendo perfecto y, pff, y, se, y se daña. Para decir, tú, y dices, ¿ves? Yo te dije que yo no iba a poder porque yo no tengo esa no sé habilidad o característica. Entonces, eso es tener la razón. Esas cuatro cosas yo a mí se me presentaron porque se presentan cuando uno, uno se manda con cualquier proyecto. Entonces, pues... Renuncié a lucir bien. Me estos videos. Uno salía muy feo. Yo me decía, Pero qué feo. Esto qué fondo. La luz. El sonido. ¿Se acuerdan un video? Uno que dice que no tenía sonido. <risa> 20 minutos sin sonido. Qué vergüenza. Así lo publiqué. ese quedó así. Creo que fue el cuarto. Muy vergonzoso. Tener el control. Tener el control significa. Que no quiere que sea perfecto. ¿No? Me tocó renunciar a eso. Porque como yo estaba haciendo otras. Varias cosas. Entonces eso tenía que salir. Como tenga que salir. Improvisar. Un poquito. Entonces, bueno, que salga, que fluya. Evitar, la, evitar el dolor, y la incomodidad, todas las críticas, lo que puedan decir, que al final no me guste o que me siento muy incómodo, que no entre ninguna persona a mi live que eso es súper incómodo, que es un pedazo. <risa> pues nada, sigamos andando, ¿no? Eso. Entonces, eso te, lo, eso te va a pasar en tus proyectos siempre. Tienes que saber qué te va a pasar. Y creo que es lo más importante, cómo te va a pasar. Y eh, yo ya, pues, termino hoy con conclusiones. Y ya para cerrar, lo que yo pienso es volver a hacerlo para que luego de haber construido esto que le llaman el muro del, del, de los hábitos, hacer un muro, y sobre el muro darle mantenimiento al muro. Entonces en el siguiente bloque, no, no va a ser mañana, no lo no creería, pero yo le voy a agregar dos ingredientes a esto. Primero le voy a agregar orden y hacer lo posible porque esto, hacerlo de primeras en el día. O sea, lo primero que yo haga esto, creo que va a implicar incluso que lo voy a tener que hacer cuando todos los de Latinoamérica están durmiendo. Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, hacerlo de primeras. Dos, eh, hacerlo a la misma hora. Como que a la misma hora. Todos los días voy a tener que elegir una hora, no sé, voy a elegir cuál me, me conviene más. Pero a la, misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Eso va a ser riesgoso, ¿no? Porque si me coge en algún... Como yo me muevo en ese momento, yo estoy en Múnich. Múnich. Alemania, hace unas horas estaba en Croacia, entonces eh, toca andar así y a hay lugares en que no voy a poder estar, hacerlo, no sé, entonces bueno, y el otro ingrediente que le voy a agregar, a lo, lo más que pueda es hacerlo con gente, a mí me parece que fue muy chévere hacer los lives con personas hablando de un tema, eso implica que voy a hacer una lista de temas y como que programarlo. Eso a mí me da... Eso siempre me ha prestado mucho. Yo lo único que sé programar súper bien son todos los temas de consultoría y proyectos para continuidad de negocio y seguridad de información y trabajo con personas, ¿no? Todo el tema de acompañamiento y mentoría para lograr de objetivos. <ríe> Después, es puro estrés. Eh, eso. Y llévate esta frase para la casa. es Mi regalo para hoy. ¡Ay, no, mentiras soy el regalo! Los que ya vieron este video, llegaron este minuto. Abajo en la descripción hay un regalo. Si te inscribes en ese regalo, te vas a poder llevar un ticket gratis para un tour online en vivo este sábado, 5 de septiembre, a las 3 de la tarde para Colombia, una comunidad que no te imaginabas que aún existe. Está muy chévere. Esto es el cherry. llévate esa frase: haz lo que más temas y vencerás el miedo. ¿A qué tienes miedo? Identifícalo. Tengo miedo a esto. Ok. Te diriges hacia eso como un misil teledirigido y haces eso que tanto temes. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Eso me lo dijo mi amigo Alex Day, que me escuchaba todos sus audios. <risa> Listo. Chao. Haz lo que más temes y vencerás el miedo. Tiene un sabor a gloria eso.